Nos quedamos con la eh, presentación de Carla Sánchez Félix y el título de su trabajo es "Adorno: el papel de la crítica ideológica". Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar a. ¿Está No sé. Ahí está. Bueno, ¿qué? ¿eh? Okay. Bueno, pues voy a empezar a dar lectura al texto es ideología y crítica de la ideología desde inicios de la década de los noventas los temas de ideología y crítica ideológica fueron desechados de las reflexiones filosóficas y de las ciencias sociales por considerarlos obsoletos cercanos a una lectura dogmática esto fue así porque dichos tópicos solo se leyeron desde la beta nociológica y desde una interpretación muy reducida al texto de la ideología alemana de Marx para ellos la ideología fue leída en clave de falsa conciencia y si el hombre quería salir de sus enredos, era suficiente con retomar el camino de la verdad, desgarrando el velo que la oculta. Dicha tesis no sólo ubicó el asunto de la ideología en el campo de la nociología, como se ha dicho, sino que también suponía la existencia de un discurso falso, interpretado como opinión, mentira, al que se accedía de manera inmediata, frente al verdadero, preciso, heredero de un discurso científico. Esta división entre el error de la creencia y la verdad de la ciencia junto con la necesidad de que esta última subsumiera al primero, rápidamente delataba una semejanza entre dicho marxismo y el positivismo. Incluso, cierta ingenuidad en tanto se creía que bastaba la conciencia para poner en orden a la sociedad. Políticamente, esto suponía una jerarquización, la necesidad de que un grupo asignara el rol de cada ciudadano, una escisión entre los supuestamente más conscientes frente a los que no, lo que abría más la brecha de alienación entre el hombre y su entorno, a la par que se creía, creía suficiente con tomar conciencia para conseguir la liberación. En este sentido, la crítica de la ideología quedaba disminuida al no ofrecer un mayor contenido de reflexión o profundización a las contradicciones sociales causadas por la dialéctica de las mercancías entre la forma natural y la forma valor. Sin embargo, nosotros creemos que esta forma de entender la ideología fue vista en su acepción ideológica por los marxistas dogmáticos, que co coquetearon con el positivismo o partieron del mito del humanismo. Incluso, su postura respondió al desarrollo del capitalismo como un intento de adaptar los cambios. Fue ideológica porque la redujeron al ámbito del conocimiento e hicieron a un lado su sentido político y social. Atendieron a un aspecto singular luego hicieron de este algo universal. Se quedaron en una lectura inmediata, en lugar de profundizar en la trabazón interna del problema, esto es, pensaron que la ideología era resultado de la mala conciencia o voluntad individual del capitalista, cuando en realidad no se percataron que éste también se encuentra subsumido a la soberanía social de las mercancías. Digamos que unos leyeron con un ojo y en una sola dirección a Marx, siendo que en la ideología alemana y el capital está presente el sentido ambivalente de la ideología, lo que Sánchez Vázquez entendió como ideología en sentido amplio. Otros desecharon este tema, pero con ello daban pauta a la aceptación de esta realidad en su forma enajenante. Retomar el proceso dialéctico de ideología con su respectiva crítica ideológica es fundamental, no sólo para comprender con mayor amplitud la modernidad capitalista, sino también para frenar la afirmación que este mundo es como aparece e indagar las posibilidades políticas del sujeto social que no traigan consigo el mito del individualismo. Un autor que también atisbó este asunto de la ideología dialécticamente fue Adorno. En este trabajo vamos a retomar algunas reflexiones sobre su concepción de ideología y crítica ideológica con el fin de dejar de lado las interpretaciones ideológicas de la ideología heredadas del marxismo dogmático con lo que descubriremos que las reflexiones de Adorno no fueron tan lejanas a las de Marx como se nos ha hecho creer. Sospechamos que esto se debe a que nos han hablado falsamente de Marx. <coughs> bueno, en una de las cartas de Marx a Engels, el primero nos comenta que una de sus finalidades de realizar una crítica a la economía política, responde a la manera fragmentaria en que ésta atiende a la realidad. La ve desde un solo lado el de la ganancia y riqueza capitalista. Como tal, afirma este mundo, y no le interesa ver con nitidez su contraparte, que refiere a la enajenación de la capacidad política del sujeto social y la destrucción del ambiente. De ahí que Marx realice una crítica o lectura contrapelo de la economía política, o una crítica de la ideología. La ideología responde a una serie de ideas, comportamientos, creencias, que se generan en la sociedad capitalista y que son falsas, pero no porque carezcan de realidad concreta, sino porque se han construido durante la interrelación capitalista en la que domina la dinámica de las mercancías. Dicho proceso, que lleva consigo la enajenación, ha provocado un vuelco o mistificación, como si la mesa, parafraseando a Marx, se incorporara sobre sus patas encima del suelo, se pusiera de cabeza frente a todas las demás mercancías, y de su cabeza salieran tojos extraños, como si rompiera a bailar por propio impulso. La mesa adquiere un mayor poder sobre los hombres y conduce sus relaciones sociales. Ahora, si Marx quiere desamarañar este caos ideológico, no se debe a un mero capricho intelectual o teórico en el que sería suficiente con dar un orden argumentativo. De acuerdo con las condiciones de su tiempo, para él era fundamental saber cuáles eran las posibilidades para que el hombre se emancipe de la dinámica de las mercancías y cree una sociedad mejor organizada donde pueda desarrollar sus capacidades. Para Adorno, son importantes estas reflexiones del filósofo de Treveris, pero mucho más. Él se sitúa en un contexto donde la clase proletaria, que en tiempos de Marx parecía una clase que podía revertir las relaciones sociales y hacer explotar el capitalismo, ahora tejía un vínculo con el fascismo, dando pauta a una de las catástrofes más fuertes. La inquietud de Adorno podría sintetizarse en la pregunta clave del texto de Dialéctica de la Ilustración, ¿por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de barbarie? Desde sus reflexiones, Adorno supone una concepción de ideología y crítica ideológica semejante a la marxiana, pero con un matiz muy peculiar. Introduce, de acuerdo con su contexto, el tema de la sociedad industrial. Esto es, su preocupación no solo es ver las consecuencias de que el capital se vuelva mercancía y se den pauta a las especulaciones bancarias, relaciones de explotación y crisis, sino las consecuencias subjetivas que se desarrollan en una sociedad industrial moderna en la que la cultura, como forma de expresión humana, se ha vuelto mercancía, con todo el peso que ésta tiene para Marx. La cultura vuelta a mercancía, o industria cultural, implica no sólo que ella es reducida a su forma de valor o reproduzca relaciones fetichistas, sino también que incita al deseo sin que éste se consuma. Esto es, los sujetos que aparentemente disfrutan de los bienes de la industria cultural, en realidad no terminan por alcanzar lo que desean y se genera en ellos malestar además supone una identificación o estandarización entre el sujeto y el objeto del deseo, pero en esa igualdad queda fuera la diversidad o los casos individuales, a esto se agrega que los capitalistas industriales toman la cultura para generar mayor capital aunque ellos no vean con claridad que ha sido la dinámica de la cultura mercantil la que los ha tomado por sorpresa. El tema de la ideología se sitúa para adorno en el desarrollo de la realidad capitalista en lo político y social y a la par o dialécticamente en lo nociológico. En el primer caso, siguiendo de cerca a Marx, la ideología es falsa conciencia porque se trata de una representación mistificada de los individuos sobre la realidad que se da en tanto se desarrollan en una sociedad industrializada, que reproduce la identidad, homogeneización o estandarización y genera mala conciencia, pervierte porque incita al deseo sin que éste logre consumarse, la industria cultural, al exponer el objeto de deseo, excita el placer, pero al mismo tiempo lo niega o reprime, generando con ello mayor frustración, represión y control. Fomenta la crueldad, la burla, la expresión. En este sentido, la ideología es un fenómeno tanto objetivo como subjetivo, una estructura de las cosas como una forma deformada de conciencia. La identidad es el sistema de referencia a través del cual pensamos, a la vez, es el molde social mediante el cual está estructurada la realidad con la que nos encontramos y se genera malestar, dando pauta a sentimientos de crueldad en la sociedad. Adorno añade a la concepción de ideología de Marx, aquello que podríamos sintetizar en la pregunta, ¿cómo esa falsa conciencia se construye en la psique del individuo con el tema de la falsa proyección? Aquí se entiende la ideología desde la epistemología, pero no separada de lo económico, social y político, sino en vínculo con ella. Los individuos, en el momento que conocen, en ellos, tienen lugar los recuerdos, las vivencias, los sueños, las proyecciones. El momento presente en que ven, son, huelen y admiran. El objeto externo impresiona y el intelecto ordena las representaciones en un proceso de reflexión. Esto es, el cerebro recibe las percepciones y el sujeto le devuelve al objeto más de lo que obtiene. El sujeto crea sobre las huellas del objeto, pero esto lo hace bajo su propio riesgo. Reconoce al otro como distinto y diverso, a pesar de que le parezca familiar. Se vuelve más cercano. Esta es una proyección bajo control en la que bien puede distinguirse el sujeto que conoce de lo conocido. En el concepto se reconoce lo diverso y se respeta tal diferencia. Incluso en este punto, bien podemos ver que el sujeto no es punto de partida, solo puede hacer una representación de sí a partir del otro. Sin embargo, en una falsa proyección que suele generarse en una sociedad capitalista o en la vivalencia de las mercancías descrita por Marx, el sujeto parte de características propias, o que en palabras de Bolívar Echeverría sería el mito del humanismo, subsume o pretende dominar al objeto, somete lo diverso a lo idéntico, pero esta identidad se instaura en la constelación del terror. Esto es, parafraseando adorno, lo que repugna como extraño es sólo demasiado familiar. El sujeto pierde la capacidad de la diferencia debido a la ausencia de reflexión y mediación. Busca la liberación de las frustraciones y represiones en lo que enfada, que sería la eliminación del objeto. La ideología en Adorno es entonces un fenómeno tanto objetivo como subjetivo porque se desarrolla no solo a un nivel general, que sería el de la producción y consumo capitalista, sino también psicológica o individual, que consistiría en la pérdida de mediación y reflexión en el proceso de percepción, que le llevaría, llevaría a negar la diferencia, a no poder digerir el resentimiento que le provoca el desvanecimiento del objeto deseado. En Adorno, la crítica de la ideología no está planteada en términos de mera diferencia entre el engaño y la verdad, es más bien negación determinada, liberación de las frustraciones y resentimientos que genera la sociedad industrial en la producción de mercancías. Más aún, dicha liberación no tendría que conseguirse después de aniquilar al otro. ¿Acaso no el antisemitismo puso ante nuestros ojos cómo la liberación puede volverse estratagema en lugar de conseguir la emancipación? Con esto... Adorno rechaza la postura ingenua de pensar en los prejuicios y en la falsa conciencia como productos de imaginaciones de poderosos capitalistas, y le da idea de que sea suficiente componer en orden las ideas o tomar conciencia para liberarse de las falsedades del entendimiento. Abre la puerta a la pregunta de si es posible que se direccione la ira y los miedos que la civilización genera en los hombres. Se descarguen sobre un punto común para liberar y continuar con la reproducción de la civilización, una dirección que, dicho sea de paso, no ha sido por voluntad de los capitalistas, sino por la dinámica de las mercancías. Pero entonces, ¿cómo frenar la fuerza que dirige las relaciones sociales para que el hombre pueda ejercer su politicidad? ¿En qué medida ejercer la politicidad no sería regresar al mito del humanismo que antepone la decisión del hombre y su dominio ante la naturaleza? ¿Politicidad tendría entonces que sugerir una relación de respeto y comunalidad entre el hombre y la naturaleza? Por, un, por último, ante el pesimismo que suele subrayarse en las reflexiones de Adorno, queremos terminar con una cita suya en la que dicho pesimismo parece ponerse entre paréntesis. En un ensayo que es sobre la contribución a la ideología, escribe Adorno, «Por muy impenetrable que sea el hechizo, es solo hechizo. Si la sociología debe suministrar, en lugar de meras agencias e intereses, información oportuna, cumplir algo de eso por lo que se la concibió en su momento, depende entonces de ella hacer su contribución» por modesta que sea, la disposición del hechizo con medios que no sucumban ellos mismos al carácter fetichista universal. Fin de la cita. Quizá ahora, la crítica ideológica podría interpretarla como un freno a ciertas formas de entendimiento falsas que favorecen los discursos dominantes, como negar las explicaciones que tienden a subrayar solo lo particular o solo lo general. Muchas gracias.